Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos Un saludo ferviente este 8 de junio del 2022 Estos son los últimos acontecimientos informativos en América y el mundo El ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov Condicionó hoy un posible encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, a la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev. Respecto a la reunión entre el señor Zelensky y el presidente de Rusia, hemos explicado en reiteradas ocasiones, Zelensky quiere reunirse por reunirse. «Vemos estas exigencias a diario y partimos de que ante todo es necesario que se reanuden las negociaciones», dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco Meluf Kabusuglu en Ankara. El jefe de la diplomacia rusa cuestionó que el mandatario ucraniano, condicione por su parte las negociaciones a que Rusia retire sus contingentes a las posiciones anteriores al 24 de febrero, cuando comenzaron las hostilidades. Este es un enfoque absolutamente carente de seriedad, que además contradice absolutamente las iniciativas presentadas por la propia delegación ucraniana el 29 de marzo aquí mismo, en Estambul, ha señalado Lavrov. La pelota está en el campo de Ucrania desde hace casi dos meses, desde mediados de abril, cuando ellos mismos cambiaron sus propios enfoques expuestos en Estambul, añadió el ministro. Por su parte, el ministro de Exteriores Turco constató que en comparación con las semanas anteriores, podemos decir que observamos una atmósfera más positiva. Si ambas partes están dispuestas a confiar, ¿estamos listos a afrontar? constructivamente este asunto. Ya lo hicimos en Antalya, durante las negociaciones entre Rusia y Ucrania, subrayó. Según el titular de Exteriores de Ankara, Ankara está lista a hacer el esfuerzo posible y máximo para que el proceso de negociaciones comience. Mientras eso acontece, Pinchas Goldschmidt, el rabino principal de Moscú, se ha marchado de Rusia junto a su esposa ante las presiones de las autoridades para que apoyase públicamente la campaña militar rusa en Ucrania, anunció su nuera, la periodista vital Shishnik gorsh en Twitter. Ahora puedo finalmente informar que mi suegro y mi suegra, el principal rabino de Moscú, Pinchas Gort Smith y su esposa Dara Goldsmith, se vieron sometidos a presiones de las autoridades que exigían que apoyasen la operación especial de Ucrania, pero ellos se negaron, señaló la periodista. Chisney Goldsmith añadió que sus suegros volaron a Hungría dos semanas después del inicio de la invasión a Ucrania, donde durante varias semanas ayudaron a refugiados ucranianos y en estos momentos se encuentran en Israel. Ahora están exiliados de la comunidad que amaron, edificaron y de donde vieron crecer a sus hijos durante más de 33 años, indicó. Al señalar que pese a estar fuera del país, su suegro fue reelegido rabino principal de Moscú. Gold Smith ha ejercido como principal rabino de la capital rusa durante las últimas tres décadas. Es uno de los creadores del Congreso Hebreo de Rusia y miembro de su junta directiva. Además, es presidente de la Comunidad Hebrea de Europa y del Bet-Din de los países de la Comunidad de Estados Independientes y del Báltico. La situación sigue caldeada en Ucrania y Rusia continúa sus ataques inclementes. Gracias por seguirnos, por compartir estas emisiones informativas y por darle a seguir la campanita. Gracias. Hasta nuestra próxima entrega, amigos, desde el departamento de prensa de ECO Agency, Bolívar Balcácer. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser, emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés, amparados en la ética periodística.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 La diferencia.